Hola amigos, hoy voy a hablar de una cosa que a los hombres nos tiene que preocupar nos tiene que hacer que nos ocupemos de ellos que son la próstata la próstata es un órgano que está en el organismo masculino que a partir de los 50 años tiene la maldita costumbre de ir teniendo un crecimiento que no es bueno porque impide que puedas ir a orinar es muy paulatino, es muy lento y no te das cuenta, pero puede llegar a convertirse en algo muy complicado. De hecho, se le llama que es una enfermedad común en hombres mayores de 50 años que consiste en un crecimiento benigno de la próstata. Bien, en el cual los síntomas están normalmente en el tracto urinario, pero también eh, suele haber remedios con operaciones, pero si te operan te quedas impotente. Y eso, pues jode, yo no quiero, obviamente, tener problema de ese estilo. Ahora bien, ¿Qué remedios existen naturales científicamente demostrados? Que los médicos no conocen. ¿Eh? No conocen porque no han estudiado estas cosas. Pues esto se llama RACI. Aquí tienes una explicación en el cual que el RACI o el Ganoderma tiene propiedades antiinflamatorias y evita el agrandamiento de la próstata. Porque evita la conversión de dihidrotestosterona -di -di que es una hormona que se produce a través de la testosterona y genera la hiperplasia benigna, pero luego puede convertirse en maligna con el tiempo. Entonces, eh, hay que tomar una serie de cantidades de, del reisi, del hongo, aquellas personas que quieren saber más, me podéis consultar y preguntar. Y con mucho gusto os lo explicaré. Yo tuve, de hecho hace 8 años, noté que orinaba más despacito y de repente... Empecé a tomar estos productos y al cabo de, de los meses me di cuenta que orinaba muchísimo mejor. O bueno, orinaba como cuando tenía 20 años. Así que sin más, aquí tenemos una información importante para todos vosotros. Hombres mayores de 50 años sobre todo. Chao.